Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Mami, es si que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro. Ah, no está. Ah, no está. Mira, mira dónde está. ¿Ves? Te dije. Ah, también mi cargador. No sé dónde está, Aquí y... está tu cargador. ¿Ves? Te dije. No buscas. Mm. También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami. El iPhone 11 Pro. Aquí está. Mira, ¿ves? <ríe> también se me perdió una novia así muy linda, muy guapa. <ríe> aquí está tu novia. ¿No la ves, hijo? Mira. Hola, bombón. <ríe> también se me perdió unos botines nuevos para jugar a fútbol mami. Por aquí están las zapatillas. <ríe> Mami, también se me perdió mi papá cuando tenía cuatro años. papá está aquí, mi amor, ¿no lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo va? ¿Qué haces, gordo? Che, destápate una, dale. <risa> ¿Dónde estuviste, viejo de mierda?